Bienvenido, bienvenida. En la lista motivacional del canal de pensamiento sistémico vamos a dedicarnos unas sesiones a hablar del estoicismo. El estoicismo es una filosofía antigua que se originó en Grecia en el siglo III a.C. fue fundada por el filósofo Zenón de Citio, y se centró en la ética personal y el autocontrol emocional. Los estoicos creían que la felicidad se alcanzaba a través de la virtud, y que las emociones negativas eran el resultado de juicios incorrectos y debían ser controladas por la razón. La filosofía estoica enfatizó la importancia de la autodisciplina, la moderación y la aceptación de las cosas tal como son. También hizo hincapié en la idea de que los humanos deben vivir en armonía con la naturaleza, y que la razón es la clave para entender el mundo y lograr la felicidad. Además, los estoicos creían en la igualdad de todos los seres humanos, independientemente de su raza o posición social. También se enfatizó en la idea de que los seres humanos deben ser responsables de sus propias acciones, y no depender de factores externos para lograr la felicidad. El estoicismo tuvo una gran influencia en la filosofía occidental y todavía se practica hoy en día. Sus enseñanzas han sido adoptadas por muchos líderes y pensadores, incluyendo a Marco Aurelio, Epicteto y Séneca. En resumen, el estoicismo es una filosofía que se enfoca en la ética personal y el autocontrol emocional a través de la razón y la autodisciplina. Esta filosofía enseña la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, ser responsables de nuestras acciones y encontrar la felicidad a través de la virtud.